Último momento. Terminó la verdad. Fabián Chamorro y José Ayala volverán al canal 13 con la segunda temporada de ¿Qué pasó acá? Tras un hiato de más de dos meses debido a la COVID-19 de su conductor y realizador, el cual milagrosamente se recuperó, el señor José Ayala, y del otro era precandidato, el historiador Fabián Chamorro, se apesta la segunda temporada del programa histórico de televisión paraguaya que hace una suerte de revisionismo histórico sobre la guerra la cuádruple infamia que fue propalada por brasileños, argentinos y uruguayos, apoyados en ese entonces por la reina Victoria del Reino Unido. Aún no se ha definido el estreno de la segunda temporada de ¿Qué pasó acá en Canal 13? A falta de la decisión del actual director presidente de Canal 13 y Unicanal, el señor Javier Bernardes Banti. Reiteramos, terminó la veda. Fabián Chamorro y José Ayala volverán al Canal 13 con la segunda temporada de ¿Qué pasó acá?